Nunca pensé llegar a amar tanto, siempre creí ser poco para ti. Pero sé que tú sueñas con otras cosas, el lujo, la riqueza es lo que existe en ti. Yo he llegado a amarte tanto, que no sé cómo seguir. Mi amor, es grande y muy sincero, pero yo soy poco para ti. Seguramente tus sueños de riqueza algún día te traerán mucha tristeza, porque el cielo no dejará de ser cielo y la tierra nunca dejará de ser tierra, porque el cielo no dejará de ser cielo, y la tierra nunca dejará de ser tierra. Tu mundo es el cabaret, donde un día triste yo te encontré, mi alma se levantó y te amó. Tú amaste solo el dinero que te entregué. Tú amaste solo el dinero que te entregué. Seguramente tus sueños de riqueza algún día te traerán mucha tristeza porque el cielo no dejará de ser cielo y la tierra nunca dejará de ser tierra siempre igual para todos será y es la vida de todos modos y ese amor que sentí por ti hoy muere en el cabaret